Hoy, en este capítulo, voy a mostraros cómo importar el fichero Singly de libros para que comprobéis qué fácil es hacerlo en Excel. Vamos a empezar con este documento en el que se explican todos los datos del estándar. Vemos que trae la cabecera y debajo la parte que nos va a interesar el detalle. Al importar eh, como datos separados por espacios, lo que nos va a importar es la posición que indica esta columna denominada acumulado. Entonces lo único que tenemos que hacer es abrir un fichero Excel vacío y a partir de ahí vamos a ir desde datos en obtener datos externos desde un archivo de texto y elegir el archivo. En este caso, como tiene una extensión SNL, lo elegiremos y nos pide importarlo delimitado, de ancho fijo, en este caso de ancho fijo, y vamos a decirle que queremos importar directamente desde esta primera línea que tiene datos, que es la línea número 5. De esta forma se saltará todos los demás datos y podemos decirle en qué página de códigos está nuestro documento, normalmente Europeo Occidental o UTF-8. Le damos a siguiente y a partir de aquí lo único que tenemos que hacer es, teniendo en cuenta no las primeras líneas que nos vamos a saltar, sino las siguientes, donde estarán los separadores. Los separadores son estas flechitas que vemos aquí, que pinchando podemos mover y arrastrando hacia arriba podemos hacer desaparecer. Si queremos crear uno nuevo, simplemente pinchamos donde queremos y aparecen nuevos separadores. ¿Dónde hay que colocar los operadores? Tenemos un estándar que nos explica el primero en la posición 18. Esta posición de aquí sería 20, aquí. 18 serían 2 a la izquierda, aquí justo donde empieza el segundo EAN, siguiente posición 35, siguiente 52 y así consecutivamente todas las posiciones. Vale. Una vez acabado simplemente le daríamos a siguiente, podríamos definir qué tipo de datos cada columna o dejarlo en formato general y finalizar donde nos va a preguntar en qué celda queremos empezar, normalmente la celda 1. Le damos a aceptar y nos importará los datos. Como vemos, la primera columna, la segunda, la tercera, la cuarta están bien, pero a partir de aquí no están separadas porque eh, no están todos los lugares definidos. Sin embargo, tengo un fichero en el cual ya he hecho toda la importación y si vamos a datos, conexiones, veremos que ya hay una conexión creada. Si le damos a actualizar, lo que nos hará será prevenirnos cuál es el fichero que queremos cargar y cargárnoslo con los separadores que ya hemos aplicado la última vez. En este caso, pues podemos ver que separa perfectamente todos los campos que hemos indicado. Por ejemplo, este de la columna G sería el título del libro y así todas las columnas que hemos ido indicando según el estándar. De esta forma es posible tener un fichero con el que importar siempre todos los ficheros sin de libros, solamente con un Excel, después lo guardaríamos con otro nombre y nos serviría para importar cualquier fichero que deseáramos.